Os ponéis, os ponéis, venga, os ponéis, dejad la bola en el suelo, Carmen, bien, la bola en el suelo, entonces digo, lo vais a hacer despacio, uno, salid, salid todo hacia la derecha, paséis por detrás de la pica que tenéis detrás, no, para el otro lado, Isaac, no, por favor Navid, que vamos en el sentido de las agujas del reloj, y dais la vuelta toda a todas las picas, todas, todas, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera. Entonces, cuando llegáis, la última sí la podéis saltar y pasar por debajo de las piernas, pasa por debajo de las piernas. ...por debajo de las piernas... ...bien... ...bien... Eh, ...el de rojo que está delante de Noah... ...era pasar por debajo de las piernas... ...tú también con el balón... ...de acuerdo... ...y entonces ya le pasáis el balón al siguiente... ¿Bien? ...¿vale?... ...entendido... ...y tú ahora te vas a la última... Eh, ...y ya que habéis hecho esto... ...el que ya ha pasado el balón después de haberle dado el balón al compañero se pasa al final para que el relevo lo vaya cogiendo el otro ¿de acuerdo? ¿Eh? tenéis que estar numerados del 1 al 6 tenéis que estar numerados del 1 al 6 ¿vale? ¿entendido? venga, preparados 6 ...PC1... Eh, ...ha ganado el equipo de... ...Noa, Paula, ETC... ...habéis llegado vosotros antes... ...bueno... Eh, eh, ...como no me da cuenta, dos aros para cada grupo... ...venga, dos aros para cada... ...dos aros para esos tres grupos... Dos aros para esos tres grupos. Eh, tenéis que gritar quién ha ganado. Venga rápido. Dos aros para cada uno de esos tres grupos. Eh, para. Dos aros para esos tres grupos solo. <risa> ¡Nabil! <risa> He dicho, ¿para aquel grupo? Para ese y para este, eh. Vale, uno. Eh, para vosotros no. No, para vosotros no. Allí. Para vosotros no. Eh, para vosotros por ahora no hay penalización, pero no podéis ir más lento. Eh, esos dos aros, ponlos allí. Eh, vuestro grupo es difícil ir más lento. Habéis tardado hasta en salir Habéis tardado hasta en salir Eso es verdad, que es allí, claro Es que me cree que va para acá ¿Vale? Que se note que haya competición ¿De acuerdo? He dicho que aquel grupo A este y a este dos aro por grupo Aquel un aro Y a este no aro Es que era como que Tiempo de reacción negativo ¿Vale? ¡Eh, ponero, venga, preparado! ¡Tres! Es como el juego del pañuelo Solo uno Igual que hemos hecho al principio Por eso está numerado Han ganado los de, los de Darío Darío, un aro He dicho Darío eh. Si digo estrella, todos Si digo un número Si digo estrella, todos Si digo un número como el juego del pañuelo Solamente... Pues no había, Pues porque había equivocado Y yo tampoco me he dado cuenta Es verdad y De verdad es que lleva razón pensada digo pues he dicho estrella otra vez Pero no, no Solo es si digo un número Sale ese número De acuerdo como el juego del pañuelo Vale Pero eh, si dices estrella ¿Qué pasa? Todos, uno detrás de otro si digo estrella Paula son relevo y hacen el relevo todos. Si digo un número solamente un número Paula, ¿vale? Dos. Vamos a ver, relajaros. Eh, yo creo que han ganado los de Darío, ¿eh? ¡Ah! Eh, ¡Un momento! Si no le habéis dado la vuelta a la pica, vosotros. ¡Eh! ¡Eh, por favor! Tenéis que darle la vuelta a la pica al salir. Por eso es lo de salir hacia la... defensa. Eh, solo al salir, al entrar venga uno para cada uno Nadir uno para cada uno eh. por favor silencio silencio ser mucho más cuidadoso en lo de las picas y tenéis que salir por la derecha y la última pica no hace falta que le dais la vuelta la última pica nada más que le dais la vuelta a la, a la penúltima a la, a la vuestra no de acuerdo. No a a la vuelta tenéis que darle la vuelta a ese y a la salida a este. Pero al al vuestro no le tenéis que dar la vuelta al volver, ¿de acuerdo? Terremoto. Perfecto, volvemos, volvemos. Cuando yo diga que quiero que me toquéis las pelotas, lo diré. Ahora las dejáis juntas al cono. Venga, rápido, volvemos. su grupo uno ¿te habéis cogido vosotros aro? Pues traete un aro para ellos. Eh, no dos. Uno. No, no. Ese de, déjalo ahí. Es eh, un aro solamente para, para vosotros. Uno solo, no dos. El de antes, que ahora nos toca. Eh, déjalo ya. ¿Quién está lesionado? Atrás. Venga, rápido, ponero, venga. ¡Tres! <risa> yo creo que aquello... Sí, yo creo que aquello, ¿eh? Pero eso porque Que no, no. Rápido. Eh, Preparado, venga. Eh, eh, ¿Qué número he dicho ahora? Cuatro. a nosotros no hay infarto Poneros todo, está bien Noah, venga, vamos perfecta, eh... ¿qué número es el último que he dicho antes? ¿El 4? ¡6! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No. Vale, vale. Eh... Atragantamiento. Rápido, eh, volvemos. Es eh, abajo, es eh, más abajo para que suba hacia arriba. Eh, aquí abajo. Sí, porque es que es para que todo el paquete intestinal empuje al diafragma. Es que si lo da muy arriba, no, es más... Eh, ¿Qué número tienes, Noah? Que ya es que estás cogiéndolo. ¡Estrella! ¡Coger tres aros! ¡Tres aros! ¿Y eh. eh, Pregúntale a Paula por qué, cuáles son las picas que ha pasado ella. No, no, pregúntale a Paula las la, la picas. Aquella le das la vuelta y entra a la tuya. A todas le viene igual. A todos. No, porque tenemos una pica más que el ¿Una pica más? Claro, cada uno tiene su pica. Nosotros tenemos una más que el Porque no existe la pica Ah, pues quítala quítala, quítala. quítala. Quítala. Quítala. Quítala pica. Ponla en el centro. Ponla en el centro. que Vale. Eh, sí. Eh, un aro por buena gente. Vale, Noa. Un aro para ella. No os preocupéis. Venga, eh, rápido, sí. Venga, pero rápido. Siguiendo. eh ¡Inundación! No Subir hasta arriba, que no llegue el agua. Vale, perfecto, podéis bajar, venga a bajar, venga a bajar. Pues nada, porque uno de tu grupo coja dos números y tú te pones de árbitro, aquí sentado. ¡Eh, aquí sentado! En el Sí. No, no, ponte, no, ponte allí a, a, en los carritos y le da a la gente los lo aros. Sí. ¿Qué se ha jodido? ¿Sí? ¿Pero qué me dices? Dale una pata y ponlo para ahí debajo de la mesa, o lo que sea. Yo no lo he perdido, ¿eh? Yo no lo he perdido. Venga, ex. ¡Tres! Punto de encuentro. Lucía, rápido al punto de encuentro. Que te va a quemar. Vale, volvemos. Rápido al sitio, Nabil. Panero en fila. Uno. Darío, no has pasado por detrás Te han echado el balón O sea, no eh... Tiroteo Deja el aro ahí Venga, y ve falla, allá Tiroteo, para todos tiroteo Agacharos, poneros ahí como eso, ahí, tiroteo. ¡Oh! <risa> Taparos con la mochila, hombre. De... Acá, ¿no? Vale, venga. Hay algunos que... Que no cuesta mucho trabajo ponerse la mochila delante. Preferimos morir. Sí, Paula, por favor. Yo que mi sudadera está le contigo. Sí, ¿no? Que lleva ahí acero.